el disparador de esas de esas acciones son el otro no va a terminar bien no solo no termina bien sino que yo me estoy postergando yo no me estoy viendo a mí yo no estoy teniendo en cuenta mis propias necesidades etcétera esa es básicamente la vida del codependiente estar actuando en función del otro uno de los ejemplos que, que he escuchado es por ejemplo una mujer está casada con un hombre, el hombre la engaña, entonces la mujer se, se entera, se vuelve en furia ¿no? y, y lo echa de la casa. A la semana la mujer está destruida, llorando, triste, lo extraña. Entonces le preguntamos a la mujer, ¿y por qué lo echaste? ¿Y por qué él me hizo esto? ¿Pero vos qué querías? Entonces, cuando yo estoy haciendo lo, algo porque el otro hizo, porque el otro no hizo, porque, ¿qué quiero yo? Si yo agarro y sé que lo que yo quiero, lo que yo quiero es estar en paz, si yo quiero estar con alguien que me respete, si yo quiero estar en una relación eh, donde me sienta seguro, donde no desconfíe donde quiero tener una paz mental, entonces me alejo de la persona. Es distinto a lo eché porque él hizo. El origen de la decisión es distinta. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, hay que actuar por nuestras por nuestros intereses, por lo que por lo que yo necesito. Así de egoísta tiene que ser. El mundo sería sí. mejor si la gente se fijaría en qué le pasa a sí mismo y se miraría, se miraría a sí mismo, se daría vuelta a los ojos y dejaría de estar pendiente